Hay que ver los recursos EDIA. Como todos sabemos, el proyecto EDIA ofrece recursos educativos abiertos para docentes. Este proyecto es gestionado por CEDEC, el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios. Pero no se asusten, no les vamos a pedir que memoricen este nombre, sino que por 25 pesetas nos digan ventajas de usar los recursos EDIA en el aula. Por ejemplo, son gratuitos. 1 2 3, Responda otra vez. Son gratuitos. Trabajan las competencias. Trabajan contenidos. Eh, se basan en el currículum. Se pueden descargar y modificar con Excel Learning. Eh, los crean eh, docentes en activo. ¿Tienen licencia abierta? Eh, incorporan herramientas digitales para la realización de tareas. Eh, incorporan rúbricas de evaluación y todos los documentos para llevarlos a cabo. Eh, ofrecen una evaluación formativa. Ofrecen una guía didáctica muy práctica. ¿Son bonitos? ¿Son originales? ¿Son innovadores? Ponen en contacto docentes de toda España. Eh, ayudan a los profes a pasar de profe Isla a profe Archipiélago. Desarrollan la creatividad en los alumnos. Y desarrollan la creatividad en el docente. Se pueden descargar en el ordenador. Eh, se pueden ver en la pizarra digital. Se pueden ver en el teléfono móvil. Eh, los alumnos y las familias lo pueden ver desde casa. Eh, solo tienen que registrarse para acceder a ellos. Que no acabas de enterarte. No tienes que registrar. Hay que ver lo que está cambiando la educación. Pues sí.